Gloria a Dios, gloria a Dios, qué bonito, siempre la obra del Señor desarrollándose verá así que preparemos nuestros corazones para seguir recibiendo lo que el Señor tiene el apóstol ha delegado en esta oportunidad al apóstol Edwin García que tiene a cargo esta participación de la palabra hermano, apóstol Edwin, bienvenido, que Dios te use grandemente Gracias. en el nombre del Señor, Amén. adelante mi hermano Gloria a Dios ese aplauso fuerte al Señor, con gratitud, amados paisanos de Sololá, Dios los bendiga, pueden tomar su lugar. Nací en el pueblo de Sololá, estoy en Nueva York y por la misericordia también acá. Y quiero agradecer a mi amado apóstol Sergio Enríquez, mi Padre Espiritual, por este privilegio que me otorga de poder participar en la exposición de la enseñanza. Amén y amén. He eh, estado oyendo los mensajes y he y estado tratando de ubicarme eh, para conectarme dentro de lo que hay. Y eh, ahí oí también que no hay que ser nenas. Eh, y yo le voy a decir que tampoco hay que ser nenes. Eh. <risa> Entonces, mire, básicamente... Eh, tanto los ministros como la iglesia tienen que prepararse. Es decir, que hay una preparación y un crecimiento para los ministros para poder ser parte de los 60 valientes que suben en la litera de Salomón para entregar a la iglesia que sube del desierto. Y quiero empezar con un, con un texto. Eh, sin embargo, quiero quizás marcar parte final en el, en el principio. Eh, y esperamos un, un traslado de espíritus, eh, hablaba a nuestro amado apóstol en cuanto a los espíritus anoche y hablaba en cuanto a las medidas el día anterior y en Honduras también eh, estuve oyendo parte de lo que estaba hablando. Entonces, definitivamente entre las grandes multitudes, Dios va a sacar eh, a un cuerpo y en esa salida es el tema de Cristo. Eh, que sale dentro de las grandes multitudes y, y pues cada quien va a ser juzgado en el tribunal de Cristo y desde ahí se va a dar el arrebatamiento eh, es decir de que hay un gran traslado de los aires y a eso es lo que anhelamos ir a la ciudad cuadrada a Jerusalén Celestial y claro que ese es nuestro gran anhelo, es la meta, la meta final para un nuevo reinicio y tenemos que entrar dentro de lo que Dios quiere de un reconocimiento porque vea, Jesús fue reconocido en su principio ministerial y fue reconocido al final en el Monte Alto donde se transfiguró es decir, terminó su ministerio, terminó de formarse pero tengo que adelantar porque el tiempo corre aquí demasiado rápido y dice acá eh, para encajarme con el texto dice Efesios 4.14 eh, ya no seamos ¿qué dice? niños, niños. entonces hermano eh, hay hombres que hemos nacido ya de adultos nacido de nuevo sin embargo nos toca que crecer y si no crecemos, pues la iglesia que se casa es una iglesia madura, no una iglesia niña, pero también los ministros. Entonces, está diciendo para que no seamos niños llevados de aquí para allá por vientos de doctrina. Entonces, falta de madurez, falta de doctrina. Por astucia de hombres, artimañas del error, sino hablando la verdad y otra vez dice, crezcamos. Y en qué hay que crecer... Ahí dice que hay que crecer en todos los aspectos. Ahora, la preguntona sería, ¿y cuáles son todos esos aspectos? Porque dice que crezcamos que en todos los aspectos, eh, en aquel que es la cabeza, en Cristo Jesús. Y la promesa hermosa en el profeta Jeremías, capítulo 24, verso 7, dice, cambiaré tu manera de ser. Es decir, que tiene que haber transiciones, tiene que haber metamorfosis, tiene que haber cambio en nuestra manera de, de ser. Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero prosigo hacia la meta. Entonces, uno puede conformarse con lo que uno ha llegado, ser un niño, pero el plan de Dios es que crezca uno ahora. Entonces, me toca que avanzar porque eh, para poder desarrollar esto. Entonces, la Biblia dice acá en cuanto a dos ejemplos que quiero poner, en cuanto a Jesús el niño crecía, eh, se fortalecía llenándose de sabiduría, gracia, Dios estaba con él. Verso 52, Jesús crecía en sabiduría, lo vuelve a repetir, estatura. Eh, y la gracia de Dios, eh, para con Dios y los hombres, pero dice que no estaba en buena tierra. A veces se puede quejar uno del lugar que está y estos tremendos hombres dice que se crearon, se desarrollaron en tierra seca, en tierra del desierto. Y la iglesia del arrebatamiento, que es mencionada tres veces en Cantares, habla de que sale del desierto. Es decir, que nosotros tenemos que ser más que vencedores en medio de los desiertos porque Dios es fiel a donde quiera que estemos. Es decir, no podemos nosotros... Eh, inutilizarnos debido al lugar donde estamos Es decir, tenemos que creer Dios te puso, Dios te plantó Dios te va a dar el crecimiento Ahora, en cuanto a un profeta tan grande Dice en Lucas 1.76 El niño será llamado profeta del Altísimo Irá delante del Señor prepara, Preparará sus caminos para anunciar al pueblo la salvación por medio del perdón de los pecados. Y el verso 80 dice: el niño crecía, se fortalecía en su interior y vivía en el desierto. Es decir, de que no, eh, qué bueno si Dios te pone en un buen lugar, qué bueno. Eh, y pues hay cosas que al tiempo se ven, pero no han sido eh, como hacer poporopos que se ponen ya en el macro y, y ya estuvo uno que tuvo, cada quien tuvo que tener un tiempo de estar trabajando y, y a su tiempo el que siembra va a cosechar pero eh, quiero adelantar y me perdona si voy acelerado si no voy a terminar eh, el mensaje y, y quiero tratar de dejar ese sentir entonces el, la semilla crece, se desarrolla se vuelve un árbol pero el producto es el fruto el fruto, los dones Dios los da y qué lindo que Dios te bendice con dones, pero el fruto tú lo haces. Es decir, que a veces se puede tener bonito don y qué lindo, pero abajo un, unos frutos meros feos, usted. Usted no, los de afuera, usted es una calidad de persona. Eh, pero a veces que nosotros con la manera de actuar, eh, usted cómo está con su carácter. Bien, gracias, pastor. Y usted, eh, mire, entonces, pero también carácter es un fruto. Entonces tenemos que cambiar. Y, y nosotros que tenemos la gran comisión de equipar, preparar a una iglesia al encuentro con Cristo, nosotros tenemos que demandarnos más. Porque al que más se le da, más se le demanda. Y tenemos un enorme privilegio de servirle al Señor. Le das aplauso al Señor fuerte. Ahora, hay varios niveles en cuanto al proceso del crecimiento. Y empieza a decir acá. En Génesis 1.22, Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquese. Que el Señor te bendiga y que te multipliques. Pero ahí habla de crecimiento. Está diciendo de crecimiento y resulta que es una de las bendiciones dadas a Adán. Ahora, dice aquí en Génesis 17.1, Abraham, el hombre de la fe, lo mismo le dice Dios eh, y le dice acá, pondré mi pacto sobre, sobre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y tú eres hijo de Abraham, Dios te haga crecer en gran manera. Entonces, ese debe ser el deseo. Entonces, eh, cuando está hablando acá de este primer nivel, Rabá, está diciendo eh, tener abundancia, pero porque Dios te la da. Es decir, bendecido para tener abundancia en cantidad, para amontonar, para crecer, para ensancharte, que el Señor te ensanche, a donde quiera que estés, que crezcas y a la manera que crece, prospera tu alma, prospere también el lugar donde estás y el ministerio donde Dios te puso, pero qué triste que equipemos a otros para que se vayan y a la hora de irnos nos quedemos nosotros, porque resulta que no por ser ministros tenemos cuello, y a otros aún salimos aplastados del cuello, entonces pero qué lindo que nosotros honremos al Señor con nuestra manera de ser ahora, sigamos avanzando porque tengo mucho que decir eh, dice acá, Abel ofreció a Dios sacrificio superior eh, a Caín, sus frutos lo que él hizo, y por eso fue reconocido entonces el reconocimiento tiene que ver también, que uno hace, fíjese que él iba a poner, eh, a, como le pongo al nombre, decía eh, eh, el reconocimiento por las obras o el reconocimiento por los frutos o el reconocimiento por el crecimiento pero es necesario que usted y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto y ese varón perfecto es Cristo hombre le da ese aplauso al Señor entonces necesitamos crecer no conformarnos ahora vean que yo me siento súper bendecido con todo lo que he oído y he recibido y ahí llevo mis notas también y los remitas que he cachado de, de, de algunos, que, qué bendición. Sin embargo, eh, no vine a traer un montón de mensajes, no que yo vine a buscar mi bendición, la administración del Señor para lo que yo necesito. Eh, es decir, que el eh, Señor nos conceda que debido a lo que hacemos, seamos reconocidos por nuestros dones y ahí eran ofrendas. Entonces, reconocimiento por causa de tu ofrenda que se ministró al principio, pero adelantemos porque vean que acá en Génesis 12.2 dice, haré de ti una nación grande, es decir, cuando dice otras palabras dice, eh, mira yo te voy a dar un gadol, ya que están hablando de recetas médicas, ¿verdad? aplíquese el gadol para que pueda crecer, y viene pisteando viejo y uno chaparrón usted no, pero es que ella habla de crecer espiritualmente y que el que te va a dar el crecimiento es Dios pero tiene que ver nuestro compromiso y nuestra relación con Dios entonces dice, mira, te voy a engrandecer muy bien, eh, te engrande, engrandeceré tu nombre eh, y serás de bendición que Dios te conceda ser de bendición donde quiera que andes donde quiera que estés pero utiliza esta palabra para decir hacernos excelentes es decir que el que crece se hace una persona excelente delante de Dios, tener éxito como se estaba mencionando en extremo ser grande, tener grandeza eh, magnífico magnificencia, eh, ser un principal, pero me interesa cómo traduce esto porque dice llegar a ser un sumo sacerdote y usted fue llamado para ser un ministro de Dios un rey, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar aquellas cosas que Dios quiere que usted y yo anunciemos, porque nos aconche las tinieblas. Ahora, eh, avancemos acá porque vea que muy interesante que tienen que haber eh, cambios, tiene que haber eh, transición, metamorfosis, tiene que haber cambio de mentalidad y que crezcamos en todo sentido. Entonces tenemos que ser diligentes, estaban cantando, ya viene la recompensa, estaba oyendo yo el canto. Y, y hay que escalar y dice, y a veces uno está triste y no quiere escalar, pero ojalá que no siempre esté triste. No que vayamos, dice, la vida del justo es de qué, de aumento en aumento y esa palabra habla de crecer también. Es decir, te toca que estar creciendo, creciendo, creciendo, así se vamos de aumento en aumento. Eh, bueno dice van de poder en poder Está hablando de mayores capacidades Cuando buscamos la palabra Una capacidad, otra capacidad Hasta ver al Señor en Sion Y ese es nuestro anhelo Ver un día al Señor Porque el que cree en el Señor Para esta tierra es digno de lástima Nosotros más bien estamos esperando cielos nuevos Estamos esperando al Rey de la Gloria A Cristo Jesús Le hace aplauso. anhelamos nosotros Ver al Señor entonces, nos toca que tener la gracia para equipar personas y para que ellos también crezcan, se desarrollen. Y por eso tan importante que es la doctrina, y tan importante es, bueno, cada una de las características de que la palabra nos bendice, pero dice acá, bendijo otra vez Jehová, bendijo otra vez Abraham. Pero aquí me interesa esta porque dice, el testimonio eh, del mayordomo dice, Dios bendijo mucho a mi amo, pero utiliza, dice acá, Él se ha engrandecido. Está diciendo que Abraham propuso crecer, que usted proponga crecer. Y que le diga, Señor, Señor, por favor, hazme crecer, por favor, Señor, envía la lluvia del cielo, dame buen trigo, dame buen alimento, Señor, y que pueda yo llevar mucho fruto, y es parte del crecimiento. Pero aquí utiliza una palabra tan interesante en cuanto a lo que es crecer. Y quiere decir acá eh, la palabra gadal, semejante a gadol, está diciendo acá que... Debe de ampliarse nuestros sentidos, nuestros sentidos se tienen que ejercitar y ampliar, pero dice que es un crecimiento también en nuestra mente, en nuestra condición, en nuestro honor, eh, es levantar nuestra autoestima, es lograr hacer cosas grandes Dios es un, un Dios grande y te escogió para hacer cosas grandes le da ese aplauso y si Dios está contigo lo que hagas va a prosperar porque la obra es de Dios claro que hay un tiempo donde como que lo Dios lo prueba a uno donde uno dice pero y así está la iglesia como están los hermanos verdad cinco de un lado y cinco del otro eh, pero el que va a dar el crecimiento es Dios. Dios añadía el número de los que habrían de ser salvos. Le da ese aplauso que Dios añada el número de los que habrán de ser salvos y que te conceda que lleguen ahí donde tú estás. Eh, ahora, entonces tengo que proponerme. Ahora, tengo también que entender que tengo que tener un equilibrio porque qué, eh, qué lindo el matrimonio. Ese amén está tan exagerado. Eh, entonces, el matrimonio es buenísimo. Media vez todo va bien. Pero, pero viste que, la verdad que como cuando se casan, me parecían que van como en cámara lenta, y el pelo así se le hace ahí allá. y pero yo digo una noche después, porque ahí empieza uno a ver la realidad, es quién es, eh, con quién se casó, de repente era un tráiler, eh, con... Bueno, mejor no me meto ahí, miren. Eh, pero entonces nosotros tenemos que tener la mentalidad que se cumpla el hogar según el modelo de Dios y que nuestro hogar cada día sea mejor. ¿Ya? Así como Noé, ahí con su matrimonio, sus hijos, pero en el arca. ¿Ya? Y no perder de vista nuestra meta. Poner nuestra mirada en las cosas del cielo, donde ¿Dónde está el Señor, Jerusalén Celestial. ¿Ya? Entonces. Que disfrutes tu vida acá, que disfrutes la vida con una mujer que amas, que sus caricias se te satisfagan, que te haga piojito, dice ahí, ¿verdad? Entonces, eh, y algo que me gusta, ahí dice, y come tu pan con gozo. Y, y yo hasta el día de hoy, fíjese que con mucho gozo le entro. <risa> bueno, bueno, bueno, regresemos acá, entonces, eh, pero entonces. Tenemos que proyectarnos en un equilibrio, tanto en el crecimiento, en nuestra vida matrimonial, de nuestro hogar, de nuestra familia, pero crecer delante de Dios, agradarle y honrarle. Pero salgamos de acá porque vea usted que, eh, vea esto, conforme se iba acercando el tiempo de la promesa, Dios había hecho a Abraham un pueblo y creció y se multiplicó. Entonces a la medida que Cristo se está acercando el pueblo va a crecer y el pueblo se va a multiplicar y, y es de creerle al Señor, pero habla de multiplicación, pero también habla de crecimiento y si lo hablamos a nivel de ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, nos toca que crecer en varios aspectos. Entonces, no conformarnos, no que ser diligentes y buscar que el Señor nos auxilie para alcanzar aquello que está en el plan de Dios, que alcancemos y que tengamos fruto agradable. Vea usted, dice aquí algo tan interesante. Eh, Génesis 26, 26, 12. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó al ciento por uno. Y lo bendijo Jehová, varón que se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo un ato, que es ato, es un terreno grande. Entonces, si no tienes terreno para el lugar donde estás, Dios te lo conceda. Porque dice que es promesa ahí de un crecimiento y bendición. Está diciendo, lo enriqueció, bueno, eh, y... Y siempre hay quienes se van a enojar, dice que habían filisteos que le tuvieron mucha envidia. Eh, pero Isaac era un hijo de promesa. ¿Cuántos acá son hijos de la promesa? Dichoso eh, usted que es hijo de la promesa. Le das aplausos, honor, entonces tiene un plan Dios de bendecirte y que crezcas. Y lo que dice él, el que está en mí lleva mucho fruto. Entonces quiere decir que crece, se desarrolla. Eh, y y yo, yo admiro yo admiro a aquella mujer que dice, sopla viento del sur, viento del norte y sople. Y después que sople, venga mi amado y venga a recoger sus frutos. Quiz, quizás fuera más fácil decir, ven señor antes de que el viento sople. Porque eso, esos vientos levantan tormentas. Pero ella estaba segura y tenía convicción que lo que tenía no se lo quitaban los problemas. Lo que tú tienes, que no te lo quite nadie, que permanezca a pesar de las adversidades que tienes. No, que, que persevere hasta el final. Será salvo y de creerle al Señor. Mire, hay dificultades, pero también vemos la mano gloriosa de Dios. Y gracias a Dios por su muchísima misericordia. Y muchos de acá estamos diciendo, le puedo Sergio por misericordia, porque hay un plan. Porque casi entregándolo, nadie que usted. bueno yo pues que ya casi me iba y ya un mes que apenas respiraba y yo ya, ya, me acostaba y ya no será que voy a amanecer, o no voy a amanecer, eh, eh, pero con una esperanza que va contra esperanza, amigo un profeta me dijo mira dice el Señor que vas a salir y que Dios te va a sacar y aquí estoy porque Dios cumplió lo que dijo. ¿Ya? Y Dios te tiene aquí por su misericordia. Le das aplausos fuertes. Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso con nosotros. Perdí como 20 libras, pero ya la recuperé porque no me gusta perder también. <risa> mira, mire. Es decir, que eh, mejor sacamos de ahí. Bueno, está no molestando. Eh, aquí habla de crecer por causa de bendición. Entonces. Que Dios te bendiga para que crezcas, que Dios te bendiga para que seas fructífero Y si la mano de Dios está contigo, ¿qué va a ser contra ti Es decir Dios te va a guardar, te va a bendecir, te va a proteger Y Él va a ser el que va a glorificar su nombre en ti Ahora vea acá que cuando dice acá que le permite bendición de crecimiento Es eh, abundancia Llegar a ser un mayordomo sabiendo que lo que Dios te da no es tuyo, no que es de Dios. Administrar bien lo que Dios nos da. Amén. Es decir, mire, y a mí, yo, soy un, yo soy un administrador. No de, de escuela, sino que digo, Señor, aquí hay, aquí hay, aquí guardo, aquí hay, guardo. Vino la pandemia, tenía para pagar un año de renta sin que hubiera quien ofrendara. Dijo Señor por si al caso, por si al caso Y sí fíjese que sí pasó por si al caso <risa> Pero bueno Dios es el que ayuda a cada quien Pues salgamos de aquí porque Estamos hablando de varias cosas Y el tiempo avanza Señor ayúdame Dice ten, permanezcan Perseverancia El que permanece en mí yo permanezco en ustedes Dice dice si no se permanece no se puede llevar fruto Si no se permanecen a mí Así también ustedes Si no permanecen es perseverancia, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos y el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Y esa palabra habla de carpos, habla de crecimiento, habla de abundancia e, y habla de bendición a familia, habla de descendencia. El Señor bendiga a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque esas es promesas de Dios. Ahora, entonces están diciendo, separados de mí nada podéis hacer, Colosenses 1.10 Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y dando fruto. ¿En, ¿en qué? En toda buena obra. Y otra le dice ahí, creciendo, creciendo eh, en el conocimiento del Señor. Mira, esta cabecita tiene una habilidad increíble, Señor, la toque, la ministre, porque usted tiene en su cerebrito una capacidad de un archivo para almacenar 300 años día y noche de información. Y a veces uno ni se, ni se, se, se olvida dónde vive uno, usted. Que el Señor toca nuestra mente como a los discípulos. Y cuando el Señor tocó la mente de los discípulos, fíjese que se recordaron todo lo que les había enseñado. ¿Cuántos años de enseñanza llevamos ya? El Señor toque nuestra mente y refresque todo eso para mantener la doctrina. Le das aplauso y agradar a Dios en lo que Dios nos permite hacer. Ahora. Una transformación del humano a un hombre espiritual, eh, desechando la carne, eh, porque evidentes son las obras de la carne, y que nos haga hombres de Dios, porque qué lindo que te digan, siervo de Jesucristo. Pero y me dice, y, y, y, ¿y quién será ese? Y si uno <risas> la verdad que Dios nos ayude. Eh, miren, me acuerdo, yo, la primera vez que estaba empezando a hacer, como 32 años, estaba 33 años y me llamaron a, a liberar a alguien, por ahí andaba Néstor en esa época y, y, y, hasta, y de ahí me dicen hay un endemoniado y yo dije ¿y dónde está el pastor? dije yo, yo era el pastor <risa> y de ahí me encaminó padre, yo, yo, no, yo solo lo llevaba al cuartito pero nunca estaba en, en medio de, de, de, de la batalla pero lo que sí experimenté que en el nombre de Cristo Jesús hay poder Y que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla Y que Dios es el que te va a ayudar a pesar de nosotros Ahora, pero entonces hay frutos que agradan a Dios Y usted se conoce varios, pero encontré otros Y quizás yo estoy pensando que descubrí algo nuevo, pero yo encontré otros entonces está hablando amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pero encontré que también hay otros frutos que menciona la palabra y es sabiduría. Que es un fruto, ahí está la palabra, eh, el numeral y ahí está la cita. Obras, santidad, eh, arrepentimiento, alabanza, justicia y verdad. Y quizás un montón más. Pero entonces si dice que yo debo de crecer en todo, el Señor, me ayude a ver qué cosas yo debo de crecer. Porque una cosa es que uno las exponga, pero otra cosa es que uno las tenga. Y, y ese es el asunto, que alcancemos a eh, tener, tener esas cosas. Entonces, el Señor, nos permita eh, frutos, pero vea usted que aquí hay una transformación. Y hermano, Julita había hablaba algo y que vemos la atención, que aquí habla de una transformación, eh, yo cuidaré de mi pueblo Judá, ahora son rebaños. rebaño, ponemos ahí corderos, porque aquí son ministros, ¿verdad? ¡Amén! Entonces, corderos, pero ahí está diciendo, mira, yo voy a cuidar, pero el pueblo se va a transformar, las ovejas se van a transformar en caballos de batalla o jinetes, que son mensajeros de Dios y luego está empezando a decir algunos detalles acá porque está diciendo voy a volverlos en caballos, voy a sacar de ahí líderes jefes eh, que serán de apoyo para la iglesia, para el pueblo, serán como estaca y eh, sería para afianzar la tienda, serán como un arco para lanzar flechas, es decir hombres que tengan visión. Señor levante mucha gente con visión ahí donde tú estás. Y el, y el que tiene arco, bueno, tiene que tener buen ojo. Pero también tiene que tener estabilidad porque necesita 50 libras de fuerza en un brazo y 50 en el otro y estar tranquilo para pegar donde hay que pegar. Ah, usted, pero también dice Dios que Dios quiere convertirlo en flecha. Usted fue escogido para un propósito de Dios. Que se cumpla ese plan en usted al máximo. Que saque su 100 en lo que Dios lo puso. Ahora, dice ahí, eh, serán, aquí está interesante cuando salen que, que, dice acá, arco para hacer flechas, serán como la piedra principal o la piedra angular. Ah, ¿Cómo hace usted? Usted ha visto que la Biblia dice la piedra angular, pero esa piedra es la piedra que se pone en la esquina que sirve para la unidad. Que tú seas un centro de unidad en la casa que estás. Le hace aplauso fuerte para que seamos uno. Como Dios quiere que seamos uno. Ah, usted es muy interesante. Ahora dice eh, eh, eh, piedras. Muy bien. Eh, serán como soldados y valientes. Guibores. Una élite especial. Eh, soldados de a caballo. Y ganarán las batallas porque yo estaré con ellos. Entonces, aunque sea grande tu adversario, si Dios está contigo, tienes victoria. Le das aplauso fuerte. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora, está diciendo Isaías 49, 12, en esa transformación o transición, dice, hizo de mi boca una espada afilada, que la palabra de Dios esté así filosa en tu boca. Amén. Presta. Ahora, afilada, me cubrió bajo la sombra su mano. ¿A qué misericordia ah? Y la verdad que si yo, algo yo aprendí desde que entré a Iglesia, a Elim, y ahora aquí donde Dios me tiene por su misericordia, es reconocer cobertura. Y yo reconozco mi cobertura, 100%. Mira, a mí me cuesta ser muy expresivo. Para mí es más fácil ser molesto pero yo perdóneme yo no digo papito chulo, papito acá no, yo no puedo, pues si le digo de mi padre fíjese mi pastor pero es que usted debiera ser así mi, yo estoy cambiando aguánteme que voy a, a llegar a esos niveles como ustedes pero ahí voy pero entonces está diciendo Dios que hay enemigos y un texto que mencionó hermano Julio Horea enseñando y habla acá en Jeremías 1.13 dice, dirán a los israelitas, miren cómo avanzan los enemigos. No, si nosotros no tenemos que tener la mirada de los enemigos. Dice, miren, me parecen un barrón, una tormenta, sus carros son caballos de guerra, son veloces, águilas. Ah, entonces quiere decir que del nivel caballo, en velocidad, como decía el pastor Julio, hay que alcanzar el nivel de águila. Y el águila no huye ante la tormenta, corre contra la tormenta y la tormenta le sirve para levantarse. Le hace aplauso que las tormentas te den la gracia Señor para levantarte y ser un vencedor. No alguien que huye, alguien que corre. Ahora dice ahí que son como una tormenta. Mire, ¿a usted le vino la tormenta? Así dice Hechos, que cuando vino el Espíritu Santo era como una tormenta, como un estruendo. Un remolino fuerte y le dieron algo que no tenían allá. Le dieron al Espíritu Santo. Le das aplauso fuerte. Nos dieron esa enorme bendición de participar del Espíritu Santo. Ahora dice ahí, dice ahí algo tan interesante. Eh, Jerusalén todavía no puede. Dice Jerusalén eh, todavía puede salvarte. hay esperanza. Solo tienes que quitar de tu mente tus malos pensamientos Usted no, porque usted piensa bien bien lindo Pero por si acaso Entonces dice mira, mira saca, saca saca, tu manera de pensar fea Tiene que haber limpieza Porque para llenar el vaso primero hay que limpiarlo Y que el Señor te conceda crecimiento y llenura Le das aplauso fuerte y que crezcas en todo sentido que el Señor te bendiga, y quizás no en cantidad, pero en calidad, Mira, quizás, eh, bueno hay quienes Dios lo puso sobre 10, sobre 20, sobre 50, sobre lo que el Señor te haya puesto, pero cuando llegue la, el tiempo final, que recoja la red, todo lo que hay que sacar para la cosecha, ahí es en todos los tuyos, ¿Verdad? y que no falte ninguno, y que estén listos para irse con el Señor, porque nuestra tarea es que ellos crezcan, porque dice ¿sí usted que eh, en la tribulación sale un montón de gente, ¿de dónde vienen? de la gran tribulación, y ¿de dónde vienen? de limpiarse, ¿por qué? porque están chucos, es decir que no les enseñaron a purificarse, a limpiarse, entonces, hay una etapa de evangelización, pero hay una etapa de doctrina y hay una etapa donde hay que señales a crecer. Le das aplauso fuerte para que agrademos al Señor, para cuando Él venga. Ay, no salgamos de aquí porque, mire, eh, 16 minutos, Padre Santo. Mire, metamorfosis, Él es el león de la tribu Judá. Y usted dice que es de la tribu Judá. El rostro de David como león en medio de la batalla Y el suyo como gatito No, no, también, no como, como león también Ya porque ya, ya hay cambio, ya hay metamorfosis ya, la verdad que a veces nos metemos en situaciones difíciles Y quien nos ayuda es Dios usted Porque como que él, él nos mete Pero dice mira yo te meto pero yo te voy a sacar eh, Tú nomás entrale eh, Que la victoria te la, a, te la voy a dar yo Y él es el que te lleva de victoria en victoria De aumento en aumento Entonces es el que da la victoria A mí si hay que me pregunten Mire que tengo este deseo Este anhelo Yo le digo a usted Entrele le digo Y de ahí mire cómo sale Pero entrele Porque hay que intentar Nos toca aquí intentar el peor, la, peor, la peor cosa no es intentar Vea que un presidente de Estados Unidos pues, intentó de todo y nunca no ganó nada. Y el de último, si tú eres el presidente, ¿y ahí sí la hizo? Pues, y nos estamos en el Señor. Él prepara tus manos para la batalla. Le das aplauso fuerte para que alcances la presa. ¿Eh? La alcances, la cocines y te la comas. Así vamos acá. Entonces, hay siervos bendecidos. Que tú seas un siervo bendecido. Pero hay un desarrollo entre los siervos. Es decir, que hay un crecimiento. Pero fíjese usted que está. Usted, usted hermano apóstol, no lo enseña. Pues déjeme nomás recordarle. Entonces, ¿viste hasta que dice que está en los misios. Y ese es el que trabaja si le dan piso. Y usted cobra. ¿Eh, usted no, porque usted es un siervo por amor entonces hay siervos pais que son niños, muchachos hay siervos diáconos eh, que hacen mandados diaconeo para servir, diaconía ayudan en los quehaceres de servicio y socorren en el ministerio hay siervos upuretes, es decir uperetes, siervos que sirven de jueces estos trabajan en la consejería ya maduraron, ya pueden aconsejar tiene que ser alguien que tiene conocimiento Pone usted a un soltero que aconseja un matrimonio Y le dice el matrimonio tengo problemas Para qué se casó le va a decir Entonces, entonces tiene que ser alguien equipado para eso Para poder aconsejar y crecer Y ahí está en los siervos liturgias Que tienen funciones públicas Siervos eh, oicodomos Es decir que se va creciendo Administradores del tesoro Siervos eh, epitropos es decir que son tutores y le puede delegar a otras personas para que las cuiden porque a veces yo y hay hermanos que le digo mira hermano te encargo fulano y tal y sé que él puede darle seguimiento puede llamarlo porque me va a, me va a sacar es parte del ministerio entonces están los siervos terapón usted y esos son los que tienen la bendición de tener el dote de sanidad y qué lindo cuando hay siervos que, que sanan me acuerdo yo cuando empecé el ministerio le he contado en varios lados mire Fui al hospital a orar por alguien y de ahí me llaman al día siguiente, mire, porque usted dijo, se murió. Y de ahí otra vez, o sea, orar por una señora y me, él, me dice, a mi hermano, otra sea, vez viene el pastor, fíjese que la, la señora, porque en nuestro, también es camino, Y yo dije, señor, ¿será que me pusiste para despachar gente? La verdad que son parte de lo, de lo que uno va aprendiendo, pero también he visto la misericordia de Dios. He visto sanidades, he visto cosas que Dios hace. Y, y no voy a decirlo, ¡Hala, qué tremendo yo hubiera usted. No, es el Señor. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Le das aplausos Señor. Si hace algo, Dios lo hace. Y al que hay que glorificar es al Señor. Amén. Porque, mire, yo, yo agradezco, mire. Eh, la verdad que mi esposa la vio cardíaca. Dos cánceres y el último era en la sangre y yo señor la verdad que y aparte que yo veo a los demonios con los ojos abiertos me ha pasado y cuando me levantaba miraba demonios cerca de la casa usted. Y yo padre bendito hasta había la, a, la, a la calaca usted. que a la calaca a la muerte a la vi y me puse a pelear Dijo, no Cristo es el autor de la vida y por sus heridas hemos sido sanados, hermano. Y la verdad que yo agradezco a muchos de ustedes porque yo sé que muchos ministros me ayudaron a orar. Oraron por mí y oraron por mi, mi esposa que Dios los premie y que también actúe en medio de sus necesidades. Porque Dios es bueno, porque no necesitamos unos a otros, tío, hermano, predicando. Ahora, sigamos acá, eh, siervos, eh, te, te distemi, siervos fieles y prudentes. Si, sí, pastor, algo así soy yo, viera. Eh, vieron, bien, y prudente, muy bien. Siervos ergates eh, trabajan y enseñan. Son trabajadores en la enseñanza del Señor. Eh, siervos filos son. Hermano, eso es tremendo. No, no, no. Eh, los filos son siervos que son amigos. Que es fácil de acercarse. Y qué lindo cuando los siervos son accesibles. Amén que hay hombro donde llorar, eh, consolar y quizás solo abrazar, y porque uno dice Señor no puede hacer nada, pero el que hace la obra eres tú Señor, le das aplauso fuerte que nos caractericemos por tener el amor de Dios, ahora, el siervo no los esclavos, eh, eh, servimos voluntariamente, pero a mí me gusta este, el siervo Abad, y usted si y ese cómo es, pues fíjese que el siervo Abad es el que sirve en todo cuando se lo piden, no es el que dice, mire este hoy no estoy de privilegio, hoy no me toca a mí. No, que él está dispuesto a servir en todo tiempo. Y que usted sea de ellos que sirven al Señor en todo tiempo. Le hace aplauso fuerte hasta que te desgastes, pero que te rindas por amor a él. Ahora, mire, me quedan nueve minutos. Bendito Jehová. Eh, este le encanta. Dice el Dios Todopoderoso te bendiga y te haga fecundo ¿sabe qué está diciendo ahí? lo dice la otra versión el Shaddai que está diciendo el Espíritu Santo te bendiga entonces yo te digo hermano el Padre te bendiga el Espíritu Santo te bendiga y Cristo te bendiga en todo y que no falte ninguna de sus bendiciones sobre tu vida y que te haga crecer el Señor en todo, amén y que te goces en el bien de otros. Que te regocijes cuando le está yendo bien a tu hermano. Porque somos un cuerpo y el éxito de uno es el éxito de todos. Le das aplausos o no, cuando te toque a ti también se van a gozar. Pero mire, mire, mire, mire. Bendición del Espíritu Santo. Y ese es para dar fruto. Crecer. Es para aumentar, es para ser fértil. Es para producir es para retoñar entonces Dios es el que nos puede bendecir a esos niveles ahora dice acá lo que está hablando hermano Álvaro la palabra y que dice ahí la palabra de Dios crecía que la palabra de Dios crezca en ti la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba en gran manera que tus discípulos se multipliquen, amén, y que te dé a ti la gracia de tener la palabra que les ministres para bendición y desarrollo de ellos, ahora, aquí está, dice, y aún los sacerdotes judíos obedecían, se convertían a la fe, dice acá, mientras tanto la palabra de Dios seguía extendiéndose, dice aquí, en este otro versículo, y habían nuevos creyentes, entonces que se une la gracia y que Dios atraiga a los que Él quiere y nos dé la gracia con los que no conocen al Señor y están llegando a la iglesia. Ahora, este me encanta, este me encanta. Dice, eh, caminó pues en no con Dios, ¿y qué? Desapareció. Dile que está a tu lado, camina con Dios, camina con Dios. ¿Y qué tiene que ver eso? Esa palabra es crecer. Caminar es crecer. Lo interpreta así la Biblia, es crecimiento. ¿Cómo no va a crecer uno si está pegadito al Señor? Mira, hermano, yo, yo la verdad que miro aquí tantos hermanos que, que comen bueno y tenemos la bendición de nuestro apóstol Sergio y tantos ministros, que uno hay de todo usted, hasta puro bufet parece, y de los buenos. Entonces aquí utiliza la palabra vea crecer y utiliza la palabra halak. Y es de los que se van en el arrebatamiento como Enoch. Está diciendo acá, son personas que alcanzan por su perseverancia, es caminar, personas que buscan, personas que corren, es personas que eh, frotan, se levantan, a saber cómo será eso, verdad pero eh, dice acá, eh, personas que mueren. Cada quien tome su cruz y sígame. ¿Y a dónde iba el Señor con la cruz? Al Gólgota al monte de la calavera, entonces, iscamica tu cabecita, es decir, ya no vivo yo, y Dios, ¿eh? Cristo vive en mí, y la vida que ahora tengo, es novedad de vida usted, es lo mejor que me pudo suceder, encontrar a Cristo, como salvador y Señor, y si Dios dijo algo, te lo cumple, le das aplausos al Señor, entonces, te lo va a cumplir, este, santo Dios, mire, seis minutos eh, porque cuál es el mayor digo el señor el que está a la mesa el que sirve y habla de crecimiento y aquí utiliza que el mayor y el más importante es el que sirve acaso no yo vine a servirlos cuántos sirven acá entonces usted es mayor le da ese aplauso porque Dios quiere que crezca más entonces utiliza otra palabra entonces crecer eh, aquí hay ocho, que es un reinicio Entonces está diciendo acá viérase, eh, eh, Está diciendo la palabra Euxano eh, Que le mencioné Y es crecer en Cristo La otra es Abraham Que es Radá Y es alcanzar el crecimiento La abundancia en La otra es Gadol y esa se la recomiendo porque esa la aplicó Abraham. Se propuso crecer, agradar a Dios. Que usted se proponga agradar a Dios en todos sus caminos. Honra al Señor y Dios te va a bendecir. Yo le dije que subiera a Entonces, mira, dice acá, bueno, la otra es de Isaac, el hijo de la promesa. La otra es de Jacob, como bendición de Isaac a Jacob. Entonces hay hombres habilitan a otros, los bendicen para crecer, entonces les da la bendición para que crezcan entonces tú que bendigas a los tuyos para que crezcan y se desarrollen y si crecen más que tú pues gloria a Dios qué bendición pues tienes hijos así bien, bien iba a decir maiciados pero mejor no eh, eh, eh, con mucho trigo pues <ríe> bien galones ahora y la de noque pero llegar a la última a la de la viuda que dio lo mejor que podía haber en su corazón y eso la hizo grande porque su corazón no estaba escaso, su corazón estaba abundado para darle al Señor. Entonces nos toca a nosotros decir Señor auxílianos en esta tarea porque hay una iglesia que se va en el arrebatamiento, tres veces reconocida. Es la iglesia del arrebatamiento, vea usted, eh, ¿quién es esta mujer que está subiendo? No me hable de la Z, eh, ¿quién es esta mujer que está subiendo del desierto? Pues está saliendo del desierto, habla que anda recostada, ama a su a, Señor, eh, dice que eh, el amor es fuerte como brasas de fuego, entonces está encendida por amor al Señor, pero la última dice, ¿quién es esta hermosura? Diga usted, yo Señor. Entonces, ¿quién es esta hermosura? Dice eh, que viene admirable, bella, esplendorosa, pero a ella en el verso 11 dice que va y de repente cuando menos lo piensa, aparece su amado, la meten al carro y se la llevan. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Como reconocimiento. Yo le invito a que se ponga de pie, tengo tres minutos, dos minutos y algo. ¿Cuántos anhelan crecer? Quizás ya estés bien crecido, pero quizás te falta algo. Pero que tú le puedas decir al Señor, Señor yo quiero hacer lo que dice Timoteo 2.15, voy a esforzarme por merecer tu aprobación, el reconocimiento. Eh, voy a trabajar, eh, no tendré que avergonzarme seguiré fielmente la palabra de la verdad y luego dice y que ellos también aprendan a obedecer la palabra a los tuyos Padre mío ruego que te glorifiques que tú crezcas en cada uno luego Señor que no falte ninguna de tus bendiciones y que nosotros aparte de haber nacido también crezcamos en todo sentido y honremos al Señor y sabiendo que la labranza, el que la bendice es Dios, el ato, el terreno grande para cosechar, el que te lo da es Dios, a veces se ven imposibles, pero Dios es hacedor de imposibles, la mano poderosa del Señor esté sobre tu vida, la nube de gloria, te arrope, que seas revestido con el poder del Espíritu Santo y que puedas tú hacer cosas grandes. Presenta tu corazón, tu mente y el Señor, por favor, mi mente, ábreme la Señor, mis sentidos, mi sensibilidad. Que pueda ser sensible al mover del Espíritu, mis oídos, Señor. Que todo mi ser se haga sensible a Ti en el nombre de Cristo Jesús. Gracias.